del año y bueno, estamos volviendo a las vacaciones y sí, con la convocatoria de asambleas eh, que nosotros decimos con las cuales enfrentamos eh, las decisiones que toma el gobierno y que nos afectan a nosotros en nuestro trabajo cotidiano Y un punto fundamental de esta asamblea va a ser eh, eh, la reforma educativa ¿no es cierto? Bueno, ese es uno de los puntos fundamentales con las cuales hemos venido bregando desde hace varios años ya eh, con eh, jornadas eh, unificadas eh, con movimientos por escuela con mucha recorrida de escuelas ahora que hemos ganado la seccional e eh, eh, impulsando animando a que sí se puede eh, revertir lo que el gobierno pretende imponernos eh, desde eh, sus instancias gubernamentales y también eh, en, de la mano a veces con los eh, ...con los gremios o con las burocracias gremiales... ...como nosotros llamamos. Estamos en calle Roca 1831... ...de 8 de la mañana a 20 horas... ...buscarnos en la web y en todas las redes... ...como Aten Capital en Lucha. Bueno Juan, entonces... ...¿qué día es la convocatoria y cómo es la organización de la jornada? Contanos. Eh, bueno, la asamblea... ...la, la hemos eh, pensado... ...convocarla en el, el día de la jornada institucional con las institucionales que hemos defendido siempre y que vamos a transformar en una jornada unificada de todos los niveles para eh, discutir el tema de la inclusión, el tema de las reformas, el tema de la infraestructura eh, y eh, transformarla, esa jornada, en asamblea para que eh, estemos todos los niveles, que es muy importante, para que sea eh, masiva y pueda brindar, digamos, una... Una, un claro mensaje al gobierno de que no vamos a aceptar reformas que no es que modifiquen nuestras condiciones para enseñar, para aprender y nuestras condiciones jubilatorias. Bueno, muy bien Juan, entonces volvemos de las vacaciones con todo porque ya estamos convocando a la Asamblea el 2 en una jornada unificada que va a tener como tema fundamental inclusión y que se va a transformar en una Asamblea para discutir colectivamente nuestras condiciones laborales. Así que muchas gracias Juan, nos vemos el miércoles en el próximo micro. Dale, gracias, que esté bien. Esto fue Atencapital, les canta las 40.